Hola, soy Carida Galvez y en una sucesión de vídeos os voy a explicar cómo confeccionar las bases de cotización tanto de contingencias comunes como profesionales según una serie de requisitos y características de cada uno de los trabajadores. En este vídeo os voy a, os voy a ir indicando mmm, cómo confeccionar las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales cuando el trabajador o trabajadora no realiza horas extraordinarias en ese mes. Así vamos a ver este ejemplo que es Estel, salario base, tiene 800 euros, antigüedad 100, plus de idiomas 100 y recibe al año dos pagas extras de salario base más antigüedad. Y nos dice también que en el mes de enero no realiza horas extraordinarias. Veamos, para confeccionar los pasos de cotización vamos a seguir siempre tres pasos. El primero le vamos a llamar retribución o remuneración, donde incluiremos todos los conceptos que cotizan a la Seguridad Social. Recordar que los que no cotizan es aquella tabla que os dije, conceptos eh, que no cotizan donde estaba locomoción, dietas, indemnizaciones, etc. El resto todos cotizan. Así, este tiene una retribución o remuneración de salario base 800, 100 de antigüedad y 100 de idiomas. Nos da un total de 1000. El segundo paso que vamos a hacer es el prorrateo, que consiste en prorratear, repartir las pagas extras que se tenga durante un año en los 12 meses de ese año. Así, nos dice que recibe dos pagas extra de salario base más antigüedad. Entonces, 800 salario base, 100 antigüedad, una paga extra se compone de 900 euros. Como recibe dos pagas, lo multiplicamos por 2 y nos da 1800. Y ese total de pagas lo dividimos entre 12, que son los meses del año. Total nos da 150. El tercer paso que vamos a hacer es sumar. El total de la retribución y el prorrateo, es decir, 1.000 euros más 150, con un resultado de 1.150 euros. Aquí nos tenemos que ir a las tablas donde están las bases máxima y mínima de cada uno de los trabajadores por categorías profesionales y ver si dentro de su grupo está entre la mínima y la máxima. Para confeccionar y hallar la base de cotización por contingencias profesionales, aquí tenemos que ver si hay horas estas o no, ya nos dice que en el mes de enero no realiza horas estas. Entonces, la base de cotización por contingencias comunes va a ser igual a la base de cotización por contingencias profesionales, es decir, 1.150 euros, esa es la cantidad que nos va a servir para hallar las cuotas de cotización, tanto del trabajador como del empresario. Y en los siguientes vídeos os explicaré cómo realizar otras bases de cotización. Nos vemos en la plataforma.